Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les traigo varias maneras para que ustedes puedan recuperar la información de su teléfono vamos a recuperar lo que viene siendo contactos, vamos a recuperar fotos y también mensajes eliminados esto lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla, así que comencemos bueno chicos, para recuperar los mensajes borrados o eliminados, en este caso podemos utilizar nuestra cuenta de iCloud y lo podemos hacer directamente desde nuestro teléfono. El proceso es muy sencillo, simplemente entramos en la configuración, nos vamos hasta nuestro perfil de iCloud, aquí seleccionamos la sección de iCloud, ¿ok? Y ya posteriormente vamos a buscar la sección de mensajes. Aquí como pueden observar, la sección de mensajes está activada, simplemente la desactivamos. Nos va a aparecer este mensaje indicándonos pues, una información y le damos donde dice desactivar mensajes. Cuando leemos allí podemos eh, nuevamente acceder a los mensajes y verificar si los mensajes se han recuperado. Caso contrario, volvemos hasta la configuración, hasta esta misma sección de los mensajes y lo volvemos a activar. ¿Okay? Esperamos unos segundos y volvemos a desactivar esta sección de mensajes. A continuación le damos nuevamente donde dice desactivar y descargar mensajes. Y ya cuando le demos allí ya vamos a poder recuperar los mensajes eliminados, simplemente volvemos a abrir la aplicación de mensajes y ya los mensajes van a estar recuperados. Y ya luego de hacer todo esto al acceder a la aplicación de mensajes nuevamente vamos a poder notar lo que vienen siendo los mensajes recuperados que anteriormente hemos eliminado por accidente, pero ya lo tenemos de vuelta. Súper fácil y súper sencillo. Ahora les quiero mostrar los contactos porque voy a eliminar un contacto para poderlo recuperar y mostrarles cómo funciona el siguiente método. Aquí como pueden observar tengo el contacto de Adela, simplemente lo voy a editar y me voy hasta abajo para eliminarlo, ¿ok? Vamos ahora a tratar de recuperarlo con el siguiente método. De una manera súper fácil y súper sencilla. Bueno chicos, en este caso para poder recuperar los contactos eliminados, tenemos que acceder a la página oficial de iCloud con nuestra cuenta, www.icloud.com y aquí iniciamos sesión con nuestra cuenta de iCloud que debe ser la misma que está vinculada en nuestro iPhone. Una vez que hayamos iniciado sesión, vamos a darle clic acá donde dice ajustes de la cuenta. Aquí vamos a ver toda la información de iCloud. Lo que tenemos que hacer a continuación es simplemente bajar hasta la sección que dice avanzado. Y aquí nos da la opción que dice restaurar contactos. Luego de darle clic aquí en donde dice restaurar contactos nos va a salir la lista para poderla seleccionar y posteriormente hacer la restauración de los contactos a nuestro teléfono. Eso sí, tengan en cuenta que para este proceso nuestro iPhone debe estar conectado a la computadora. Aquí en la lista simplemente vamos a seleccionar la que deseamos y le damos en restaurar. Posteriormente confirmamos en el botón de restaurar y fíjense que hemos logrado recuperar el contacto de Adela sin ningún inconveniente. Bueno chicos en este caso les voy a mostrar ahora el ejemplo con las fotografías. Nos vamos hasta las fotos, recientes y voy a eliminar esta fotografía que tengo en mi teléfono. Le doy a eliminar foto. Y listo, ok. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es recuperar esta fotografía. Bueno, chicos, para este método vamos a utilizar lo que viene siendo el programa oficial de iTunes, ok. Eh, una vez que nosotros lo tengamos en la computadora, vamos a ejecutarlo, vamos a conectar nuestro teléfono, nuestro iPhone, mediante el cable USB. Y en el apartado izquierdo, luego de seleccionar el iPhone, vamos a seleccionar el apartado de fotos. Aquí vamos a marcar la casilla que dice sincronizar fotos y nos da la opción en este caso de seleccionar una carpeta. De hecho por defecto la carpeta que está configurada es la carpeta de imágenes, pero nosotros podemos cambiarla ¿ok? por otra carpeta. Vamos a seleccionar en este caso dicha carpeta, la que nosotros deseemos y luego le damos en aplicar. Para que lo que viene siendo, eh, bueno, cuando leemos en aplicar lo que viene siendo el proceso de sincronización va a iniciar, ¿ok? Es importante que en este caso tengamos nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable USB. Y bueno chicos, ya después de que la sincronización haya finalizado, vamos a tener de vuelta la foto o las fotografías que en este caso hemos eliminado de manera accidental, bueno chicos, si de casualidad ninguno de los métodos anteriores les funcionó, lo más seguro es que ustedes vayan a necesitar nuestro software llamado Uldata. TinoShare Uldata nos va a permitir recuperar todo tipo de información, recuerden que va a estar el programa en la descripción del video para que lo puedan descargar e instalar y luego de obtener una licencia vamos a ejecutar el programa como administrador le damos clic derecho en el icono que se crea en el escritorio y luego le damos clic donde dice ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa ya a partir de este punto tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable USB si sí, es cierto, aquí Uldata nos da la opción de recuperar la información desde una copia de seguridad de iTunes, podemos recuperar desde iCloud, podemos recuperar lo que viene siendo el sistema de iOS y podemos incluso respaldar lo que viene siendo una red social. Obviamente la opción recomendada es la de, en este caso, recuperar la información desde una copia de seguridad que nosotros tengamos de iTunes. Pero en caso de no tenerla, recuerden que van a tener la opción de recuperar directamente desde el dispositivo de iOS. En este caso vamos a seleccionar la opción de iTunes, simplemente le damos clic y aquí vamos a observar todas las copias de seguridad que se han realizado. Podemos visualizar la fecha la versión y lo que viene siendo el tamaño de la copia de seguridad, es decir, absolutamente todo. Una vez de que nosotros, en este caso, seleccionemos eh, lo que viene siendo la copia de seguridad que vamos a utilizar para este proceso, simplemente le damos clic acá donde dice siguiente. Aquí simplemente tenemos que seleccionar la información que deseamos recuperar. Obviamente podemos seleccionar toda la información, pero para este ejemplo simplemente vamos a recuperar las fotografías los contactos y los mensajes, una vez seleccionadas estas opciones lo que vamos a hacer es darle clic a la opción que dice iniciar análisis ahora esperamos a que lo que viene siendo el análisis finalice teniendo en cuenta de que este proceso puede tardar dependiendo del tamaño de la copia de seguridad y de la información en sí entonces esperamos a que el proceso finalice y bueno chicos aquí como pueden observar ya después de haber finalizado nos va a mostrar toda la información en el lado izquierdo podemos ver las distintas secciones los distintos elementos aquí nosotros podemos seleccionar fotos, contactos y mensajes que fue la información que hemos seleccionado previamente y dentro de cada una de estas secciones podemos en este caso seleccionar la información que deseamos recuperar por ejemplo tenemos la fotografía ¿okay? que la podemos seleccionar podemos irnos hasta los contactos y aquí podemos encontrar el contacto de Adela. ¿ok? De esta manera nosotros podemos recuperar la información. Entonces seleccionamos la información que deseamos recuperar y le damos donde dice recuperar al PC. Si deseamos recuperar la información en la computadora, pero también podemos recuperar la información directamente al dispositivo. ¿ok? Ya eso es cuestión de gusto, de lo que ustedes necesiten. Simplemente le damos clic acá donde dice recuperar al PC. Y ya luego seleccionamos una carpeta para guardar la información, como por ejemplo el escritorio. Esperamos a que finalice y ya luego le damos en aceptar y podemos cerrar el programa. Ya podemos cerrar el programa, ya podemos abrir las carpetas. Y aquí podemos visualizar que efectivamente se ha copiado la fotografía que nosotros anteriormente habíamos eliminado. Y también podemos visualizar que aquí mismo eh, se ha... Eh, copiado de igual manera lo que vienen siendo los contactos, ¿ok? que en este caso se guarda en un archivo vcf pero también lo podemos abrir en un blog de notas para visualizar la información como pueden observar pues aquí está el número de teléfono así que pues nada yo el vídeo se lo dejo hasta acá como pueden observar eh, tenemos cuatro métodos bastante útiles